Una mujer nunca está distraída, ve mucho más de lo que creen y cuando fingen no darse cuenta de algo, es porque ya vio todo lo que necesitaba ver. Da igual que tanto intentes engañarla, ella sabrá mucho cuando intentan mentirle. Y es que las mujeres tienen un poderoso sexto sentido, que siempre las ayuda a darse cuenta cuando intentan lastimarlas. Eso hace que una mujer sea peligrosa. ¿Pero por qué? por el famoso sexto sentido. El sexto sentido es la capacidad intuitiva que las mujeres tienen para percibir y entender situaciones que no son evidentes a simple vista. Si bien esto es algo que puede desarrollarse en cualquier mujer, independientemente de las circunstancias, hay una tendencia a creer que las mujeres tienen una capacidad superior para percibir sutilezas y detalles en su entorno, lo que les permite tener un sexto sentido más desarrollado. En términos generales, el sexto sentido de una mujer se refiere a su capacidad para leer las emociones, los pensamientos y las intenciones de las personas que la rodean. A menudo, las mujeres son más conscientes de las sutilezas en el lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales que indican el estado emocional de una persona. Además, las mujeres suelen estar más involucradas en las relaciones interpersonales y tienen más oportunidades de desarrollar habilidades de comunicación y empatía. Estas habilidades les permiten detectar rápidamente cambios en el comportamiento de las personas y entender las motivaciones detrás de ciertas acciones. El sexto sentido de una mujer también se puede utilizar para interpretar situaciones sociales. Por ejemplo, una mujer puede ser capaz de detectar rápidamente si un ambiente es hostil o acogedor simplemente por la forma en que las personas se comportan y se comunican. En cuanto a evitar que alguien intente mentirle, el sexto sentido de una mujer puede ser particularmente útil. Las mujeres a menudo son capaces de detectar mentiras y engaños porque pueden leer las señales no verbales que las personas emiten cuando no están siendo sinceras. Por ejemplo, una mujer puede ser capaz de detectar una mentira simplemente por la forma en que una persona evita el contacto visual o por el tono de voz que utiliza al hablar. El sexto sentido de una mujer es una habilidad que puede ser muy útil en muchas situaciones, pero no debe ser la única base para tomar decisiones importantes. Es importante recordar que las decisiones importantes deben basarse en datos y pruebas objetivas en lugar de en presentimientos o intuiciones. Además, es importante destacar que el sexto sentido no es una habilidad sobrenatural ni un don divino. Es simplemente una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica y la experiencia. Cualquier persona puede trabajar para mejorar su capacidad para percibir sutilezas y detalles en su entorno. El sexto sentido de una mujer se refiere a su capacidad para leer las emociones, los pensamientos y las intenciones de las personas que la rodean, así como para interpretar situaciones sociales y detectar mentiras y engaños. Hay varias razones por las cuales se cree que las mujeres son bastante hábiles para leer las emociones ajenas. En primer lugar, las mujeres tienen una mayor capacidad para procesar información emocional debido a diferencias biológicas y hormonales. Por ejemplo, el cerebro femenino tiene más conexiones entre los hemisferios que el cerebro masculino, lo que les permite procesar información emocional de manera más eficiente. Además, las mujeres suelen ser más conscientes de las señales emocionales que emiten las personas a través del lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales. Esto se debe en parte a que las mujeres son socializadas desde temprana edad para ser más expresivas y sensibles a las emociones de los demás. Otra razón por la cual se cree que las mujeres son hábiles para leer las emociones ajenas es porque suelen estar más involucradas en las relaciones interpersonales y tienen más oportunidades de desarrollar habilidades de comunicación y empatía. Las mujeres a menudo se encargan de las tareas de cuidado y atención en los hogares y en las comunidades, lo que les brinda una mayor experiencia en el manejo de las emociones y las relaciones interpersonales. Por último, se cree que la capacidad de las mujeres para leer las emociones ajenas también se debe a la necesidad histórica de las mujeres de ser capaces de identificar las emociones y las intenciones de los hombres para protegerse y mantenerse seguras en situaciones de riesgo. Esta habilidad se ha transmitido de generación en generación a través de la socialización y la experiencia. En resumen, las mujeres son consideradas hábiles para leer las emociones ajenas debido a diferencias biológicas y hormonales, así como a su experiencia en las relaciones interpersonales y la socialización. Estas habilidades les permiten percibir y entender las emociones y las intenciones de las personas que las rodean, lo que puede ser útil en muchas situaciones tanto personales como profesionales. Y esto es porque las mujeres han desarrollado algo que se conoce como inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de una persona para percibir, entender y regular sus propias emociones y las emociones de los demás. Fue popularizada por el psicólogo y escritor Daniel Goleman en su libro Inteligencia emocional, publicado en 1995. La inteligencia emocional se divide en cinco componentes clave. Autoconciencia es la capacidad de una persona para reconocer y comprender sus propias emociones y cómo éstas afectan su comportamiento, pensamiento y toma de decisiones. Autorregulación es la capacidad de controlar y regular las emociones propias para no dejar que éstas influyan negativamente en la toma de decisiones. Motivación es la capacidad de establecer metas y mantenerse motivado para alcanzarlas incluso ante la adversidad y las dificultades. Empatía, es la capacidad de comprender y sentir las emociones de los demás, lo que permite establecer relaciones interpersonales más significativas. Habilidades sociales, es la capacidad de comunicarse efectivamente, trabajar en equipo, resolver conflictos y liderar a otros. La inteligencia emocional se ha relacionado con una mayor capacidad para gestionar el estrés, una mejor capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales más saludables y satisfactorias y un mayor éxito profesional y personal. La inteligencia emocional puede ser desarrollada a lo largo de la vida mediante la práctica y el aprendizaje. Algunas estrategias efectivas incluyen la meditación, la reflexión sobre las emociones, la búsqueda de feedback de los demás y el trabajo en habilidades sociales. Así, la habilidad que tiene una mujer para interpretar las emociones ajenas es lo que le da una ventaja poderosa para saber cuando alguien le miente, cuando alguien intenta ocultarle algo y cuando alguien simplemente finge algo que no siente. Y es que parece que el cerebro de una mujer tiene la capacidad de interpretar una gran cantidad de expresiones que el cuerpo de la otra persona comunica. Detectar una mentira puede ser difícil, pero existen ciertos signos que una persona puede observar para determinar si alguien está siendo honesto o no. Las mujeres, como cualquier otra persona, utilizan diferentes pistas para detectar una mentira entre ellas se pueden mencionar el lenguaje corporal y las microexpresiones. El lenguaje corporal puede proporcionar pistas importantes sobre si alguien está mintiendo. Por ejemplo, si una persona está evitando el contacto visual, es posible que esté tratando de ocultar algo. Además, las personas que mienten pueden mostrar señales de incomodidad o tensión, como movimientos nerviosos, tocarse la cara o los labios, o cruzar los brazos. Las microexpresiones son gestos faciales que duran solo una fracción de segundo y pueden ser muy reveladoras sobre las emociones de una persona. Los expertos en lenguaje corporal han identificado varias microexpresiones que pueden indicar que alguien está mintiendo, tales como… Fruncir el ceño, puede indicar preocupación o incertidumbre acerca de lo que se está diciendo. Sonrisa falsa, una sonrisa que no llega a los ojos puede indicar que alguien está fingiendo una emoción. Parpadeo rápido, las personas que están mintiendo pueden parpadear más rápido de lo normal debido a la tensión. Mirada desviada, desviar la mirada puede indicar incomodidad o mentira. Es importante destacar que no siempre se puede confiar en estas pistas, ya que algunas personas pueden ser muy hábiles para ocultar sus emociones y lenguaje corporal. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta varios factores al evaluar la veracidad de una persona, incluyendo la situación en la que se encuentra, el contexto y cualquier otra información relevante. Además, es importante recordar que la detección de mentiras no es infalible y puede ser útil para tener precaución, pero nunca debe ser la única forma de tomar decisiones importantes. Con tantas cosas a favor, es realmente difícil hacer que una mujer caiga en una mentira. Por mucho que se intente, generalmente ella sabrá lo que pasa en la mente del otro, mucho antes de que esto pase. Por mucho que intentes verle la cara a una chica, igualmente ella sabrá que le mientes. Así que de nada sirve que lo hagas.